Hey, ¿Qué tranza banda? ¿Cómo andan? Espero que todo esté chido. Acabo de hablar con mi camarada del Godru que me mandó un mensaje en la mañana que iba a ir a patinar y justo me acaba de mandar la ubicación. Anda con otro compa que tal vez mucha banda lo ubique, del vato estatuador, le dicen el Huaca. Famoso el vato acá en Guadalajara, incluso sí a nivel nacional todo el pedo. Vamos a ir a patinar a un parque relativamente nuevo. Me parece que hay un bowl y por ahí dos, tres rampillas. Me acaban de mandar la ubicación, así que casi que sí, ya voy para allá. Nada más quería... Ponerle la lija a esta tabla que acaba de comprar y pues siempre está chido como estrenar y ¿por qué no? está el día soleado, tienes tabla nueva, tienes chance de patinar, nada mejor que estrenar tabla. Pues ya nada más rápido ahorita le voy a poner la lija y la voy a cambiar ahí en el parque para no tardar mucho y pues así va a estar el rollo. Listón. Pues ya vamos en camino, ya puse Google Maps porque la neta es que sí ubico el rumbo, pero no exactamente donde mandó este güey entonces ya solo que tengo que atravesar un poquillo el guero y en breve, pero pues ya ahorita se arma, ahorita se arma ¿Qué trase me Godro? Pues sí güey, no hay pedo, que ¿Ya se van para allá o qué onda güey? Yo ya vivo aquí como a 10 minutos güey pero pues no hay pedo, si quieren nos vemos en Tabacholos ¿O okay? qué? Ah, recibí un mensaje del Godro me dice el vato que, que mejor se van a ir a Tabachines porque la neta está bien madre ese parque así que pues nos vamos a ver allá de hecho yo ya había escuchado que ese parque estaba que ese parque estaba medio culero varias banda de hecho que estaba como medio malechón y es lo mismo que me dijo este vato que mejor por eso se van a ir allá entonces pues ni pedo cambio de planes pero pues no pasa nada igual también tabachines está chido y hace un buen que no voy lo cual me recuerda que como ahorita voy a cambiar la tabla igual está chido porque este video se podría convertir en la tercera entrega de la serie la peor tabla del skate park, así que está chido porque allá en Tabacholo siempre hay, como mucha, siempre hay mucha banda y pues más de algún cabrón va a traer ahí la tabla toda culera y pues ojalá le podamos hacer el paro a alguien. Eh, ¿Qué traza Pues ya andamos aquí en Tabachinas? al parecer es como un evento de deporte solo porque hay demasiada banda, por allá se pueden ver como de raza y como muchas carpas o no sé qué pedo, pensé que iba a estar cerrado el parque, afortunadamente es solo en las áreas donde son como de fútbol y ese pedo, entonces pues no hay tanto pedo acá el skatepark está libre, nada está chido se ve que está todo, así que pues ahorita voy a llegar a ubicar un lugar y a ver si están ahí mis camaradas, si no voy a aprovechar para armar la tabla de una vez y andar al 100 esperanza ¿cómo estás güey? ¿y tú? Todo chido cabrón ¿y no, ¿Qué te pasa, te pasa, Orko? Bien, ¿Qué pedo, güey? ¿Cómo, ¿Cómo? ¿Cómo estás, cabrón? ¿Cómo estás? ¿Qué pedo, mi Godro? ¿Qué pedo? va llegando wey? también, apenas? Sí, voy llegando, güey, apenas. Y es que fuimos allá y estaba bien culero, güey. ¿Sí? Estaba bien malhechote todo, güey. Pinche chivón, pero estaba así bien culero, güey, bien malhechote. Ahí había hey, oído bien. que estaba bien boludo, güey, así como roñoso. Pues nunca fui, güey, no, no sabía dónde era. Pero, uh, la... La... La... Más, ¿Qué me? onda? Estás, chido. ¿Vas a no quemar también tú o qué? Sí, una reverso bien delgadita según era 8 pues según yo si sí, ahí decían a ver si ya con tablita nueva a ver si se antoja. Qué tranza banda pues eso fue un domingo patinando con la banda en Tabachines al final tuviste que cambiar el plan porque el otro pues nada, eso es todo, así que ya sabes, si te gustó el video, dale like, compártelo ahí con la banda. No olvides suscribirte al canal haciendo clic en un botón que está por aquí abajo o algo así. Y recuerden que los campeones no usan drogas. Suscríbete haciendo clic en mi foto de perfil para saber si a la banda le están gustando los videos o no. Escribe en los comentarios si quisieras como algún otro formato. También puedes ver estos otros videos que van a estar saliendo aquí, están chidos, te pueden gustar. Pure skate y la banda que cotorreando ya se la saben.